Cuando quiera, senadora Villanueva, cuando quiera. Muchas gracias, presidente. Buenos días, segúnón senadoras, senadores. Bueno, hoy traemos aquí una moción consecuencia de la interpelación que hicimos en el último pleno a la ministra sobre los planes en política de retorno que tenía el Gobierno. A mí me, empezaba, me gustaría empezar mi intervención agradeciendo a las diferentes organizaciones, asociaciones, como Marea Granate, como Volvemos.org, que hoy parte de sus componentes nos acompañan en tribuna, y agradecer a todos los españoles en el exterior porque, desde luego, sin, sin su lucha pues no sería posible hoy traer esta moción hoy aquí y sacarla adelante. Agradecer también a los grupos parlamentarios que han mostrado su disposición para llegar a un acuerdo y llegar a una transaccional que creemos que es importante y que nos puede ayudar hoy a dar un respaldo a este colectivo tan, tan importante. Como todos conocemos bien, eh, España ha sufrido una terrible crisis migratoria entre los años 2009 y 2017. Perdimos más de un millón de compatriotas entre estos años, coincidiendo con los años más duros de la crisis. porque Teníamos un fallido modelo económico y unas políticas de austeridad en las que bueno, muchas personas no encontraron la oportunidad en nuestro país y tuvieron que salir fuera a buscarse la vida. Si en el año 2009 había 1.400.000 millones de españoles residiendo en el exterior, esa cifra se disparó a dos millones con cuatro el pasado año, el último momento en el que disponemos de cifras. Y sabemos que los emigrados y que los españoles en el exterior son muchos más, porque no todos están censados por lo que les ha supuesto el censo en pérdida de derechos. Y hablamos de perfiles muy heterogéneos, ya lo decíamos aquí. Familias que se vieron directamente afectadas por la crisis del ladrillo y tuvieron que salir. Eh, familias con niñas y niños, jóvenes que después de haber estado estudiando en nuestro país no encontraron ningún futuro. Jóvenes preparados que después de un esfuerzo colectivo ahora producen riqueza y valor añadido en otros países. El exilio económico es síntoma de un fracaso como país. ¿Qué país tenemos que expulsamos y destruimos población en vez de ofrecer un futuro. En este sentido, eh, nuestro país arrancó derechos, arrancó derechos expulsó como decían los compatriotas y después les arrancó derechos quitándoles la voz, como vimos, después de la reforma que todos conocemos bien llamada como voto rogado, donde pasamos de una participación del voto exterior por encima de un 30% a después de implantarse el voto rogado no llegará más de un 5 o un 6%. Consideramos que que emigrar siempre es bueno y es enriquecedor, pero que el país tiene que asegurar que se cumplen los derechos de nuestros españoles en el exterior, el derecho a regresar y los derechos mientras viven en el exterior. Por eso, la moción que hoy traemos aquí contempla una estrategia conjunta basada en, por un lado, crear una comisión interministerial con todos los ministerios envueltos en un plan integral de retorno, una comisión en la que se tenga en cuenta a los agentes sociales, a las distintas asociaciones que representan a las personas que viven en el exterior, nadie mejor que ellos saben de sus necesidades, y siempre en coordinación con las comunidades autónomas. Una comisión que trabaje en un plan, como decía, integral de políticas de retorno en las cuales pues bueno, eh, hay varios puntos importantes que creo que, que ya conocemos bien y que hay consenso que hay que trabajar cómo reconocer a los españoles descendientes nacidos en el, en, en, en el exterior, cómo impulsar el cambio de sistema de puntos en concursos de oposiciones para que la experiencia en el exterior valga igual que en España. Pero, como decía, creo que es muy importante reconocer esta necesidad, crear esa comisión, ponernos a trabajar, escuchar a las asociaciones y a nuestros españoles en el exterior, porque, señorías, creo que es la hora. Es la hora de que España se levante, dejar atrás una década perdida, volver a ser un país referente y puntero, capaz de crecer y que ese crecimiento sea colectivo, revirtiendo en el conjunto de la ciudadanía. Así que confío que esta moción salga adelante y demos un mensaje conjunto desde esta Cámara a todos los españoles que tenemos en el exterior y que muchos de ellos están deseando tener un país al que volver. Muchas gracias.